tornamos con las informaciones les habíamos anticipado. Hablamos ahora acerca del nuevo billete de 100 bolivianos, la nueva familia que empieza a circular a partir de este 15 de enero. Se destaca entre ellos, por ejemplo, la imagen de Juana Azurduy, Alejo Calatayud y algunos otros indicadores para que usted lo pueda distinguir. Veamos. Este es el nuevo billete de 100 bolivianos que fue presentado a nivel nacional por el Banco Central de Bolivia dentro de la nueva familia de billetes del Estado. El nuevo billete de 100 bolivianos, que circulará de manera simultánea con el antiguo billete, tiene la imagen de tres personajes históricos del país, como son Juan Aso y Duy de Padilla, Alejo Calatayud y Mariscal de Ayacucho. Entregamos el billete que es más demandado, el más utilizado por el pueblo de Bolivia, el billete de 100, que como ustedes van a verificar y ya lo están verificando, es uno de los que reúne condiciones de belleza. Pero también de seguridad mayor. Asimismo, se destacó que este billete, al igual que los anteriormente lanzados, cuentan con medidas de primer y segundo nivel de seguridad entre los más destacadas. Es que Bolivia es el único país que tiene una banda de seguridad con el color de su bandera en sus billetes. Si vemos con luz negra, primero podemos identificar el escudo nacional de fluorescencia amarilla y el valor del corte. Es decir, está presente nuestro escudo nacional y además como parte de una medida de seguridad. También podemos apreciar fibrillas con fluorescencia, de que algo que es muy importante, el hilo de seguridad, que tiene una fluorescencia rojo, amarillo, y verde, es decir, los colores de nuestra bandera. La entidad monetaria lanzó un total de 185 millones de piezas del nuevo corte de la nueva familia de billetes del Estado plurinacional. Y más allá del olvido de muchos, Recordemos que el proceso de emisión de los nuevos billetes atravesaron por varias fases, entre las que se destacó el inicio de otra etapa dentro de la nueva organización del Estado. La necesidad de cambiar de familia luego de más de 30 años de vigencia del anterior y la demanda que surgió del crecimiento de la economía.